Thank mm -hmm. you. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos en este especial de los premios Ralo Virtual? Y aquí estamos Gaby. <ríe> Gaby 2. Hola. El otro del medio no puede saludar. En Brasil hay un clon, un poco torpe, está ahí paralizado. Ya sabéis, las cosas del directo. Sí, efectivamente, se supone que, que iba a estar Julio hoy y se supone que va a estar, pero, pero ha tenido algún pequeño problema, algo ha pasado ahí y de momento pues Julio eh, se ha convertido en Gaby, <ríe> no sabemos qué ha pasado ahí y si vuelve pues volverá y si no pues vamos a arrancar porque no os queremos hacer esperar como ocurrió ayer que, que bueno que fue un fallo ahí que tuvimos que ya lo dijimos ¿no? que empezamos el programa sin emitir en directo cosas, cosas de las vacaciones en fin y nada como sabéis esta es la sexta edición de los premios Ralo virtual nos vamos a ir aquí para no demorarnos mucho y como digo, es la sexta edición, o sea que llevamos ya desde 2017 que se hizo la primera vez, pues eso, hasta 2022, que esto es del año anterior, ¿vale? Todo lo que ha salido del año anterior. Y eh, este año eran 16 categorías hasta el año pasado y este año se ha incorporado una categoría nueva porque creo que merecía la ocasión y es verdad que lo lanzamos al principio con 16 categorías y nos lo dijisteis también vosotros, que los mods Especilla, de realidad ¿no? virtual... Eh, merecían una categoría este año Y a ver, yo, yo lo claro, comparto claro. ¿no? A petición bueno. popular Llevamos todo, el, todo. ¡Hombre! ¡Hey, ¡Julio! ¡Hey! Muy buenas, Julio Bienvenido ¿Qué tal? buenas Perdonad no, mío. Mío. Viene, con, viene, viene encendió, encendió el PC Y actualización Me ha tenido ah, casi 10 minutos esperando típico, típico típico Cuando quieres que tengas prisa Siempre pasa algo o sea, la actualización ya, de turno, En la próxima ¿no? me lo dejo encendido ¿no? Directamente <risa> bueno, bueno, bueno Has llegado, has llegado a tiempo que acabamos de arrancar Así que perfecto Sí, solo estábamos explicando que este año hay 17 categorías Una más que la edición anterior Que van seis ediciones mm. Y que estos premios, como bien sabéis Los nominados y los ganadores No son cosas de, por así decirlo De los que estamos un poco matando la cara en raro virtual Sino que son cosas de la comunidad O sea, yo no los he elegido yo he participado también, ¿vale? Yo también he votado. Y no hemos hecho tongo, ¿eh? Ya. Vamos, que son como los de Steam. Votación popular. Así que no quiero luego que nos sí. tienes trastes a la cabeza. Salga lo que salga, lo habéis escogido vosotros. Sí, efectivamente. Bueno, pues si os parece, yo creo que empezamos, porque si no nos vamos a tirar aquí, como siempre, dos horas de programa. Venga, no, venga. No es plan. Es que creo que ni son... Julio ni yo sabemos ¿quién, quién, quiénes son los ganadores no, lo que lo sabes, solo, solo lo sé yo porque no me queda más remedio que saberlo yo pero si no no habría programa entonces bueno, pues vamos a empezar por los ganadores y vamos a ir un poco de... bueno, no de menos a más, pero sí que vamos a dejar para final el contenido del año como debe ser entonces pues vamos a ver primero el local arcade de España del año Aquí estáis viendo los nominados, que tenemos Virtual Arena, Virtual Zone, RuneScape, escape Maniaco, Virtual y Zero Latency. Sí, algunos de ellos, pues sí que es verdad que son viejos conocidos, como sabéis, pero es verdad que hay algunas caras nuevas. Y no sé si queréis aquí decir algo, Gaby, Julio, antes de que... Que hay más locales VR Arcade de los que se piensa uno, ¿eh? Yo descubrí sí. este verano en vacaciones en Jaca... Un local VR Arcade en la trastienda de una lavandería. Jaca. <risa> en vieja y otro, así súper pequeñito, que, que estuve yo con mis amigos que no habían probado algunos VR. <risa> claro, lo, lo, lo bueno es que después de la pandemia muchos han abierto ahora, ¿no? Porque ya sabéis que con la pandemia se, se cerraron Arcade. Y, bueno, no, no hubo otra, ¿no? Entonces, bueno, pues me alegro que la cosa siga para adelante... Y si queréis, venga, vamos, vamos ¿no? ya. O sea, vale, Dale, vale. Dale, dale. Que yo creo que esta más de uno ya la habrá adivinado, pero bueno. No es Ubisoft, ¿eh? Pero... ¡Ah, no, Ubisoft! ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto qué es? Bueno, pues a... Sí, la no. no, cero, cero, cero, cero latency, presa. ¿vale? Para quien no, todavía no, no lo pille, porque, porque cero latency tiene la franquicia, tiene una experiencia de, de Far Cry que tú la probaste, Gaby. Sí, y, la jugué. y aparte, sí, sí. Ya, no solo, ya no solo que sigan innovando con las experiencias sino también con el hardware. Acordaros que este año han cambiado a Byte Focus 3 con el Wi-Fi 6 y, uh -huh. y sin la mochila, claro, porque va con, con, uh -huh. con streaming inalámbrico. Uh -huh. Pues esta es la primera... Ya, en, en, 2003, en 2023 llega una, uno basado en Warhammer. Así que... Uh -huh. Bueno, premio no sorpresa, porque es eh, la franquicia más grande, con 200, 300 locales en todo el mundo y cinco o seis en España. El país en el que más eh, locales tienen en eh, España. Sí, sí. Eh, efectivamente, hace poco se abrió otro. Uh -huh. Y bueno, este año llegaba Warhammer que también iba a hacer una experiencia propia Así que es genial. Qué guay. Venga. Pues, pues siguiente. la siguiente categoría es la aplicación del año. De aquí Uf. ya veis los nominados. Esta aplicación de fitness de desarrollo español, es mil Body Combat. game optimizer para sacarle partido ahí a, a subirle, digamos, la calidad gráfica, ¿no? Y a, Quest, uh -huh. a los juegos también están pico. El Tokyo Game Show que fue una gran feria y con esa aplicación que podía uh -huh. visitar ahí como hablábamos en el programa de ayer. Virtual Desktop, que porque está aquí también Porque este año ha llegado a Pico A los visores de Pico Pico 3 neolín Pico 4 Y viachas porque siempre, siempre viacha siempre está ahí a tope. Y estos son los nominados Y el ganador es Aquí sí que no, no, no, no sé ¿Cuál puede ser? Puede ser cualquiera Realmente Un segundillo, me voy a levantar A ver, a ver. Venga, venga, Ramón, tú dale, dale. Sí, sí, espérate, es que no quiero cagarla. <risa> porque, Estoy nervioso. Porque como son tratos de ganadores, tengo que asegurarme de, de no liarla, ¿vale? Y darle al que es, ¿vale? A ver, a ver, de, de darle al, al trailer que es. A ver, a ver. ¡Virtual, texto! <risa> pues en este no caso, vamos a decir no te... que no es... No, no, no quería que no poner merecido, un trailer porque, porque realmente lo que la, principalmente lo usa la gente es para jugar a juegos de PC, de VR, creo yo. O sea, yo creo que la sacaron como aplicación de escritorio, pero yo creo que vamos las ventas principalmente son por por, por el tema de jugar, ¿no? Sí, para, para, para poder jugar juegos de PC en visores como Pico o como o como Quest. De hecho, en muchos casos funciona mejor que las soluciones eh, oficiales, ¿no? que, que Air Link o, o uh -huh. el streaming de, de Pico. También sirve para ver películas 3D, que salió en un hilo creo que estos, estos días, también... Tú ¿eh? pones la película en, en el ordenador y la puedes transmitir al, al visor. Así que, pues, premio también merecido en este caso, pero la verdad es que puede haber ganado cualquiera de, de los otros cuatro candidatos. ¿Eh? ¿Cómo lo ves, Julio, que gane Virtual Desktop? Pues, ahora no lo... ¿Qué le ha pasado? No se le oye ahora. <ríe> no se sé, te escucha Ahora bien. Pero... Ahora, ahora, con... Ah, había, había muteado. <ríe> Que, pues sí, claro. que opino o sea, yo voté yo a Virtual Desktop eh, como aplicación del año sé que tiene que no, es, no ha salido este año pero las mejoras que, no. que le va añadiendo y yo no yo tenía yo tenía que... muchos problemas con Airlink en su momento pero después uh -huh. se solucionaron y hace mucho tiempo que no uso Virtual Desktop mucho tiempo bueno que sepáis que el año pasado ganó Airlink en esta categoría o sea que, uh -huh. que, que se ha ganado Virtual Desktop uh -huh. así uh -huh. que Vale, pues sí, muy bien. Bien. en la categoría nueva que, que os hablaba antes, la del mod VR uh, del año, el, aquí tenemos los aquí nominados, a haber... <risa> Lea. Aquí Pero, los Vuelve, mods, sí. digamos, con ficha oficial en Steam, que son los de Half-Life 1 y el de Half-Life 2. Luego tenemos los mods de Braveheart para Resident Evil, que es para el 2, el 3, el Remake, el, el 7 y el 8. Y luego los mods para Half-Life Alive de Retur to Rapture, que en este caso realmente sí, no es que bien. sea un mod de un juego plano que lo convierte en VR, ya sabéis que es un mod para half Lively basado en Bioshock, o sea, basado que no es el juego de Bioshock, pero sí que juega ahí, como, bueno, sobre todo la segunda parte, como vimos, ¿no? Que metía ahí los personajes, incluso los, los plasmidos, ¿no? ¡Ay, madre! que habrá ganado? Os voy a decir que esta categoría ha estado muy, muy reñida, antes de nada. ¡Ja, yo se juega a todos. eh. De hecho, la semana pasada estaba con el Resident Evil eh, 2 Remake en, en VR, que lo dejé a medias y lo estuve continuando. Y la verdad es que por mí que gane, no sé, cualquiera de los cuatro se lo merecen y más que no habrán entrado mm. en, en finalistas. Pues el ganador de este año del modo VR, esta categoría nueva, es... <risa> Half-Life 2 Half UR creado por software Venga. VR Mod Yo creo que la verdad Está es que en cuanto bien. a calidad y trabajo detrás, se lo merece, ¿no? Hmm. O sea, hmm. no es que me refiero, Preidos también ha hecho un gran trabajo, de hecho yo, yo voté a Preidos. Hombre, ¿no? es que <risa> un también. Pero también... Pues, pues yo no, yo voté a Return to Rapture, porque me da <risa> un montón de horas de diversión. Pero la verdad es que, para empezar, que haya un mod de Half-Life eh, eh, no, de 2, después de tantos años que estuvo ahí en barbecho por, por problemas de todo tipo, un equipo que lo dejó a medias, otro que lo ha continuado, pues la verdad es que es un premio merecido. Sí, sí y no, incluso creo. tuvo un mod oficial de Valve, que no, que no se portó nunca a, para el de a de la versión lo de Valve. De 1 ¿no? y dk 2, ¿no? Exactamente. Sí, salió para dk 1 y dk 2, sí. Incluso sí. tenía soporte sí, para hand tracking y todo con los Hydra Controller estos de, de Ryzen. Creo que eso era con un mod, eh, ¿sabes? La es... pero... Sí, sí, era, era con un mod, pero que funcionaba cojonudo. O sea, yo ya lo, yo ya lo había jugado antes de, de que saliese el Vive original y el Oculus CV1. Por cierto que siguen siguen mejorando, ¿eh? Los dos mods de Half-Life eh, salieron, pero en, en versión beta, ¿eh? Y lo siguen, siguen añadiendo... Cositas y características Yo, y funciones, ¿eh? Estoy esperando a ver si, si el del primero consigue incluso lo de añadirle el español y demás, ¿no? Y, y también que lo mejoren un poco más los controles y tal, a ver si con suerte o sea, no tengo prisa tengo por ahí cositas que terminar bueno, bueno, pues esta Pero oye, categoría interesante. Que yo, ya os digo que el otro que ha quedado por detrás ha sido el de que estaba ahí muy reñido, y vamos, merece la pena totalmente darle caña a los cuatro juegos, porque los mods han mejorado bastante desde que salieron. Acordaos que también lo podéis poner con modo OpenXR y incluso creo que va mejor que el otro que de enviar. Añadir, añadir texturas, eh, deep learning, super sampling, van sacado mejoras a, a los mods. Uh -huh. Durante estos últimos 12 meses, un montón. Pues sí. Eh. Hardware de escritorio del uh. año. De esto es peleagudo. <ríe> esto, bueno, ya, ya veis que, que los nominados. Eh... Gaby, dale, dale tu gaña ahora. A ver, pues MetaQuest Pro, Oculus Quest 2, Pico 4, Pico Neo 3 Link y Barjo Aero que tuve oportunidad de probarlo en diciembre del año pasado. Un poquito, que no lo había probado Pico. Y Pico 4 también, que no lo tengo, pero lo pude probar. Pues, eh, para empezar, habría que decir que quizá ninguno de estos visores son 100% hardware de escritorio, pero cómo funcionan conectados... Bueno, barrio aéreo, ¿no? Barrio aéreo, sí, es cierto. Incluso Pico Neo 3 Link, que tiene DisplayPort. Se podría considerar un, un visor realmente de, de escritorio pero bueno los otros también valen porque se pueden con conectar a un, a un pc y aquí pues no sé si habrá estado la cosa reñida yo imagino que no habrá ganado un meta quest pro porque lo habrá podido probar mucha muy poca gente pero yo que sé a lo mejor me sorprendéis yo lo he podido probar recientemente y está bastante chulo aunque ¿Sí? y para usarlo pues con pro, pc vale. pues más o menos igual que quest 2 en realidad <risa> Bueno, bueno, pues veamos Pues el visor que ha ganado Por votación popular, ya sabéis Es ah, Pico 4 <ríe> Pico 4, ha sido el ganador del hardware de escritorio Del año, de PC Bueno, pues al final Acordaros que el año pasado ganó q El anterior ganó Quest 2 O sea que, que no es novedad que un visor Standalone gane en esta categoría Porque ya sabéis que, bueno, lo compráis Y lo utilizáis no solo con, con Standalone me refiero sino también con PCVR y sí, por ello yo... aunque, aunque ¿Sí? sea compatible con PCVR de forma nativa realmente funciona bastante mejor con Virtual Desktop, por lo tanto la combinación entre este y el otro premio anterior pues son lo que hacen que este hardware sea bueno para, para escritorio <risa> efectivamente y oye que Pico 4 pues, ha sido uno de los uno de los primeros visores del pancake y oye a un y entre no ha tenido, ha tenido éxito no hay día que nos abra un hilo contando sus bondades o sus defectos que los que los tiene y la verdad es que ha sido un visor que está dando mucho que, que hablar así que pues premio para pico 4 efectivamente y ahora saltamos a la categoría de pues de visor también pero esta vez de pues eso, de solo móvil standalone vale no, se repiten casi los de antes, excepto el Aero, que sale fuera. MetaQuest Pro, Quest 2, Pico 4 y el Pico Neo 3 Link. ¿Y quién habrá ganado? ¿El mismo que en la categoría anterior? y ¿Si ha ganado para escritorio... Ah, pues sí, Pico sí. 4 vuelve a llevarse el premio. Se lleva dos galardones en esta edición, porque no puedo estar a más. Estas son las categorías que tenemos de hardware, no hay más hardware en sí. Bueno, sí que lo hay, sí que lo hay, es verdad, porque el año que viene tendremos que... <risa> bueno, es que no tiene sentido... O sea, perdón, PlayStation VR es que compite en la categoría de escritorio, ¿vale? Porque nos referimos mm. a visores que necesitan conectarse a, a un PC, a una consola, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, en esta categoría tenemos Pico 4, que se lleva a doble ardor, como decía, que, que el año pasado pues fue Quest 2, el anterior también fue Quest 2, así que, bueno, enhorabuena para, para Pico, uh. que creo yo que han hecho un buen trabajo pues a pesar si de si no. millas por ahí que parece que hay con alguna de los primeros visores que se comentan, ¿no? Algunas lentes, historias. A ver si lo vemos crecer ahí en las encuestas de, de Steam. Dicen ¿Mm? uh -huh. en los comentarios, a nadie le importa DisplayPort. <risa> ya estamos, ya estamos. Bueno, sí. Bueno, en este caso da igual, Venga. para jugar nativo con el visor. Pues Se ahora va poniendo interesantes. La compañía de contenido del año. Por si vale, no conocéis, Cyborg... Primera... Sí, son los de Ubris. ¿Sí? Eh, Poliar son los de Moss, Moss Boot 2, Moss o sea, 1, Moss Boot 2. Resolution, Games, eh, Demeo me me de me me. Me que blanco. Ultra Nex Ultra y tantos otros. Uh -huh. Skydance. Son los de Working Dead, Sanya principalmente, con su título más conocido. Y Vertical Robot Red Matter 1-2 y algunos más que tienen por ahí. ¿Quién habrá ganado? Pues vamos a ver. Ay, ay, ay. Yo aquí estaba muy indeciso, ¿eh? Hombre, o sea luego que están aquí, o sea, estar nominado ya, eh, o sea, ya, ya es ya un es premio, premio, ¿vale? Exactamente. Nominado. Pues el ganador del, de la compañía de contenidos del año Vertical Robot Vertical Robot Pues compañía mira, me española. Compañía española Con un muy buen juego en 2022 en, en todas las plataformas Bueno, en todas no Falta llegar a Playstation VR Que esperemos que que también llegue. pues llegue. Bien merecido, el premio. Y si se lo hubiera llevado cualquiera de las otras, pues también. también. Mm. Opino igual. Pero sí, sí. sí que se sí. han juntado cinco buenas compañías Yo este año. Muy, bueno, muy, muy, muy buena mi, buena aunque a mí me gustó mucho UBRIS, Cyborg realmente solo tiene ese juego. Comparada con las otras, pues es mm. quizá la menos, la más recién llegada, a la que hay que sí. darle pues, una, la bienvenida a esto del mundo de la VR, de los Pero videojuegos. Es que UBRIS es un juegazo. Mm. ¡Uy! No sé. Para pero mí sí a... lo, lo, tengo, pero... lo, lo tengo a medias, es que lo empecé precisamente este fin de semana <risa> Que la había jugado Por ahí tiene notas de cinco y de suspenso Y notas de notable ¿eh? hay, hay gente a la que le ha gustado ese el juego Y hay gente a la que no le ha gustado nada es... No pensaba yo que iba a crear tanta polémica Pero mira sí, pues este año, que Ya veremos sí. sí, a ver, de mm. momento a mí me está gustando Ya verá que ver, a qué ver mm. después cómo va está super guay este año Vertical Robot el año pasado fue Vertigo Games pues eso enhorabuena a Vertical Robot que estuvieron con nosotros ya sabéis que sí. el, el programa que hicimos con ellos que entrevistamos a Norma y, y a otro compañero de, del estudio y fue la, bastante interesante aquel, aquel programa la verdad sí fue fue genial ese programa fue la hostia <risa> Y ahora venimos ya con las categorías antes de llegar a los contenidos. ya o sea, Aquí estamos ya con juegos. Y en el primero es el contenido artístico del año. Aunque está abierto en sí, el artístico, la verdad es que nunca lo hemos restringido. El año pasado ganó los ECO II. Y este año, pues los o sea, los nominados: Ubris, Moss sí, sí. Libro 2, Red Matter II, Tales from Soda Island y Vermilion. Vermilion es super artístico, hombre. Una aplicación para pintar al. Al óleo, ahora incluso con multijugador. A mí la verdad es que me sorprendió gratamente. Yo pintaba al óleo y la probé. De hecho, teníamos pendiente hacer un directo conmigo pintando ahí unos garabatillos, pero se fueron acumulando otros juegos y no me dejó pasar. Mejor, mejor, porque he perdido mucha práctica, ya me tiembla el pulso con el pincel. Y la verdad es que Ubris, pues muy buenos gráficos. moss Libro 2, artísticamente es muy, están muy cuidado Música, gráficos, detalles. Red Matter 2, pues impresionados con los jugadores. gráficos, así que también. Y las, todos los episodios de Tales from Soda Island son una maravilla, ¿eh? así que se pueden ver ahí en, en Oculus TV o en Quest TV, que se llama ahora o Meta TV, mejor dicho gratis así que, uff, yo aquí ya ni, es que no me acuerdo ni a quién voté, porque podía haber votado por cualquiera de los cinco Pues sí Yo sí, eh... yo sí sé cuál voté Venga, dilo, Julio, a ver si acertaste Pues venga, dale, dale, Pues a Libro 2 ¿Qué me parece? Has acertado eh, ¿no? pues ¿sí? <risa> Mos ah, Libro 2 por eso has llegado tarde, se está haciendo pucherazo, están saliendo todo lo que he votado tú. Pucherazo, pucherazo. Pues de momento sí. Mira, voy a aprovechar que ha ganado un MOS 2 para decir que, pues, probablemente mañana publiquemos una entrevista con uno de los responsables de esta maravilla ¿eh? que tenemos ahí hecha y en la que va a contar cosillas interesantes. Se va a publicar, yo creo que mañana, si no, esta, esta semana seguro. y y estar atentos porque va a contar cosas muy muy interesantes sobre el desarrollo de, de Moss Libro 2 pues así queda el contenido artístico Moss Libro 2 lo lleva en esta ocasión si tienes curiosidad de quién ganó el año pasado creo que lo he dicho ya pero sí fue Loneco 2 y seguimos con otra categoría que es la de la narrativa o sea saltamos del artístico a lo narrativo Mira, se repite veis, es... Moss Libro 2 Madrid no Red Matter 2, vuelve también Tales from Soda Island y Wanderer. Aquí ganó Boneco 2 el año pasado también. Pues yo estoy igual, yo no me acuerdo aquí... a quién voté. Yo quizá mm. no salga el que yo elegí, pero vamos a ver. Yo he de decir que no ha salido el que yo elegí, pero oye. Yo Entonces, creo que voté a Wanderer. Creo que botea a Wanderer. Yo también. Da igual. Pues hemos fallado los tres. Oh, bueno, no he fallado, ¿eh? no, nada, hemos fallado, oye. ¿eh? No, bueno, hemos fallado. A ver, a ver, a ver. O sea, que cada, o sea, cada uno de los que lo merece está, ¿lo está claro? Pues el ganador en esta categoría es... Bueno, ya sea sobre pues cuál Mater. es. Red, Red, Red, Red Matter 2, pues desde luego cuenta una historia pensando, eh. muy Cuentan interesante en, historia en castellano total y con gran doblaje ¿no? sí, es verdad la verdad es que un pero año vamos a tener mi... que meter una categoría de, del doblaje en mi opinión la, la historia es menos interesante que en el primero hay como menos sorpresa o menos, menos menos giros pero bueno, premio merecido también, desde luego cuenta una buena historia de ciencia ficción uh -huh. sí. y Oye. Y con voces en español, con muy buenas voces de doblaje en español, en castellano. Pues ya lleva, ya lleva dos. Es que el doblaje en español es que tiene actores que conocemos de películas de aquí en España que, que están dobladas por sí. ellos, son actores profesionales. O sea, sí, sí. Sí. Quiero decir, el resto de doblajes que hay también son profesionales, pero me refiero a que son profesionales de, del mundo del cine también, ¿no? Y se nota, se nota la calidad. Sí, ha habido buenas historias de ciencia ficción en, en esta categoría, este año. La verdad, muy chulas. Había, do, había... Era difícil elegir, ciertamente. Pues sí. Y ahora una de estas categorías que son de esas que a veces que hice, viene una visita que le enseño, o de los festivales que hay de Steam, de, de Demon, ¿no? Pues yo creo que merece la pena para su momento en, en destacar aquellas que, que, que, que han merecido la pena, ¿no? O al menos... Sobre todo algunas muy esperadas, como esta que vemos al final, ¿no? De Undead del mm. que llevábamos detrás del juego tiempo y esperemos que este año consigan ya sacarlo, porque se supone que está casi acabado, ¿no, Gaby? Eh, Undead Citadel. En noviembre lo tenían ya testeando en la oficina, con lo cual, pues en principio yo creo que van a esperar para sacarlo para que coincida con PlayStation VR 2 en febrero. Lo, es mi eh, pálpito, ¿eh? No es que tenga información. Que el juego está acabado, sí, lo dijeron en su, en su canal de Discord en noviembre, que todavía ya, pues testeándolo pues para los últimos eh, bugs, los últimos retoques, así que yo creo que irá pues para febrero, creo. Uh -huh. Bueno, First, first hand es, de, es de Meta, de Oculus, y es este que sacaron para el tracking de manos, igual que estaba la de los controladores en su momento, cuando llegaron los touch en 2016, pues sacaron la de ferjan este año, también sacaron de World Beyond por el tema de la realidad mixta, acordaros, esa de la habitación con el muñecajo ese que veíamos primero a Zuckerberg ahí uh -huh. jugando, tirando la pelota esta, ¿no? Y, y es curiosa por el tema este de, de lo de la pared, ¿no? De quitar paredes y ver el mundo virtual o el techo, ¿no? Estaba chulo. te da buena idea. Y, y luego Ubris, sí, pues... Es guay. Llamaba la atención, sobre todo uh -huh. por la parte gráfica. Y ahí también en relación kayak, ¿no? Kayak también en gráficos y experiencia. Muy bien. También... También, es, bueno, y luego resultó ser... Un... Fue, fue, una, fue una demo que desde luego vendió el juego. Exactamente. El juego, bastante aplicación popular. simulador. ¿Y quién habrá ganado? <risa> <risa> Venga, kayak. <calla>. Digo kayak. Digo... Ubris. Que la demo fue muy chula. <risa> pues ha ganado... ¡Calla! Calla QR Calla llegará a PlayStation VR 2 también, este, este año. Sí. Así que podrá volver a, a ser nominado. No, y, y, <risa> y, y, llegará en, y llegará en versión standalone a HTC Vive XR Elite. De hecho, en el CES ya se ha podido probar, eh. Versión sí, pero ahí ya te perderás. No va a ser así, está claro. Lógicamente. Mm. Gráficamente me refiero. Y de, y de Ubris también hubo uh, demo ya de versión standalone. ¿eh? Sí, sí, sí. Mira la ballena, la ballena que no puede faltar. <risa> <risa> en ese caso una horca, no una ballena del todo, pero bueno. Pues yo creo que también premio muy merecido. Fue una, una demo que, que lo que he comentado, fue una, fue una demo que, que vendió Visores. O sea que vendió, que vendió el juego. <risa> sí, mm. sí. Y, y, y Visor que hizo también. Pues nada, pues eso es, kayak, vr, ahí ha quedado, ganador del contenido de demostración del año y ahora toca una categoría que bueno, en la VR pues pues, pues, pues o sea hay una gran maldad sí, o sea, <risa> <risa> pero bueno, es la, destacamos aquí algún día, llegará el día en que habrá más, más o sea, bueno, la, la verdad es que a día de hoy cada vez van llegando más estudios mira Green Legend, ¿no? o sea, bueno, F1 22 de EA, ¿no? y con Master también, y ahora también con Green Legend este año, y eso, me alegro de que cada vez más estudios se sumen o eso espero y aquí tenemos el contenido indie del año pues completamente despistado no sé qué puede ganar, si sí, Red Matter 2 porque es español y nos ha gustado más y Into the Radios, que también tiene muchos, muchos fans Ubris muy divertido el multijugador yo creo que va por a ser sets. Red Matter, por lo que sea, lo que sea. <risa> Into the Radios, venga bueno, a ver, ¿quién acierta? Pues hay ganadores. <risa> ¡Hombre! Red Matter 2 <risa> Contenido indie del año. Aunque no parezca ¿no? indie. No, <risa> sí, sí, bueno, el juego... indie y si os lo acabáis y veis los títulos de crédito, Indie Indie, eh. Cuatro personas, cinco. O sea, Sí, o sea, bueno, y el hay núcleo era, que eran dos personas que son los que estaban el otro día, ¿no? El núcleo, núcleo, son dos personas o sea, que... Es, es que sí, increíble que, que esto lo hayan hecho un, vamos vamos, un, un equipo de, de, de eso ¿eh? de media docena de personas, como mucho Pues sí Ya, pues es, es o sea, el binary no estaba mal tampoco, esto lo probamos en Road Explorer que lo probé yo en concreto que uh -huh. era más de puzzles y tal Calla, Calla la verdad es que también se lo merece, y bueno, en Tudor también se hacer mm -hmm. anticipado en PC y luego el salto a Quest de este año y bueno, y Ubis... bueno, Ubris tiene bastante más gente ahí como para ser un poco tan, sí. tan indie, ¿no? Sí, es, un... <risa> es un estudio que se dedicaba a hacer experiencias aplicaciones empresariales de realidad virtual entonces tenían, bueno, un equipo un equipo grande, pero bueno es su primer videojuego, realmente es una compañía independiente que se la ha jugado con, con, con este título, así que Podia se llevó también el premio Sí. nos pregunta aprovechar si saldrá Red Matter 2 Para PlayStation VR 2, pues según nos comentaron Estaban estudiando ports ¿no? De momento lo llevaron a pico Y yo imagino que si la cosa Pues no, hay, no tienen problemas Lo llevarán, digo yo, pero no está confirmado de momento mm. Y ahora una de esas categorías que Pues de vez en cuando hay algo ¡Opa! que nos sorprende O que aunque sean en, en alguna característica Alguna mecánica, en algo que va Un poco más allá de lo habitual, ¿no? Y aquí tenemos, pues, hay You To que lo que hace el, es en la realidad mixta, ¿no? Que es esto que ha abierto ahora... Bueno, cuentos lo tienen sí. en blanco y negro, pero Quest Pro con el color y, bueno, también Pico 4 con el color. Hmm. Y cada vez esto va a ir a más, ¿no? La realidad mixta también. En, en, no solo tendremos la VR pura. Y luego Kayak, que yo creo que la innovación es un poco en la parte gráfica también, ¿no? O, bueno, y ese me agua me es, me es el el color, para... la... La jugabilidad también, Bien. sí. Sí, es bastante interesante. Bastante Red Mater 2, es que por la parte que ha hecho en Quest, yo creo que... Y en pico. Sí, sí, sí, sí. sí. Red 2... The Last 2. Club me parece muy buen juego de rompecabezas y, y bueno, quizá sí, esté este aquí votado por, por bueno por, por esa, esa mecánica ¿no? de, de crear los clones que tampoco que fuera Wonder, nueva nueva nueva ¿eh? pero, no, pero, oye, pero y, la Wunder pues pues no sé si en qué en qué innova exactamente pero bueno son vuestras decisiones yo en este caso voté a a expect you to die home eh, sweet home que es poquita cosa pero me pareció lo más me pareció que estas aplicaciones de realidad mixta han sido los que las que a mí no me llamaban nada la atención sobre el papel y en cambio cuando yo las he probado y las pongo a la gente, se quedan con la boca abierta. Entonces, Sobre me ha empezado a convencer más la, la, la realidad misterio aumentada gracias a, a experiencias como esta. Sobre todo la mí... de... Esta que ponían las trampas y todo esto, ¿te acuerdas, Gaby? Esta que enseñamos No me acuerdo cómo se llamaba. También. Dungeon, la, no sé da, qué. Dungeon, dungeon, dungeon Maker. ¿Qué decía Julio? Sí. Pues oye. Eh, no, nada, que, que me, me parece que innovan oh. todas bastante. Wanderer no innova en mecánicas, pero sí que innova en cómo las mecánicas influyen en la narrativa por ejemplo, o sea, me parece que está bastante guay en ese aspecto y kayak VR la, la, la mecánica de, de, de nadar y moverte con el kayak eh, utilizando los movimientos corporales eh, que es tan fácil de predecir la velocidad a la que va el kayak eh, simplemente por cómo mueves el brazo con lo, uh -huh. la memoria muscular me parece bastante chula y soluciona muy bien, por ejemplo, los mareos en realidad virtual. Así que... Me, bueno. Yo voté Kayak VR en esta categoría. Yo, yo, yo no me acuerdo, creo que fue Especially Today también, por el tema de la realidad mixta. Vamos a ver. Pues el ganador del contenido que ve en realidad virtual del año es... Pues Red Matter 2 eh, sí, está, está arrasando. Sí, sí. Red Matter 2 estaba nominado en ocho categorías y de momento ya lleva varias. Luego haremos la recopilación. <risa> ha ganado Pero, en todas en las que ha salido nominado, ¿no? En re, realmente. Pues de Qué momento buena. sí, de momento está. No, no perdón, en la de artístico no. Ha ganado verdad, más. Cierto. De momento ha ganado, una sí. ha fallado. <risa> Pero el resto de momento está, está triunfando. Sí. Desde luego, un juego que exprime muy bien el, el hardware de, de Quest y de Pico. Sí, Así que, pues bueno, premio merecido también. Vamos. Vale. Pues la siguiente categoría, hablando de Red Madre 2, de Estudio Español. Pues, ¿qué habrá pasado aquí? Contenido creado por Estudio Español del Año. Wow. Que, oye, que hay que hacer aquí un aplauso para, para todos ellos, porque son buenos juegos, sin duda. Crisis Brigade 2 que se ha reinventado yo, este año para llegar a la tienda oficial, por fin, de, de, de Quest. Yo llevo diciendo diciendo un tiempo que estamos como en una pequeña edad de oro del software español en realidad virtual. Hay un montón de estudios españoles sacando juegos de VR y, por ejemplo, el Smile Body Combat está súper patrocinado por Meta, ¿eh? O sea, ha debido tener éxito porque en Meta lo pone como aplicación de... Sí, mira, mira, regalado. A la apertura o sea, al de ahí. Supernatural, ¿no? De, de, o de FitXR, ¿eh? o de otros o más, más, más grandes. Así que, enhorabuena a todos. Desde luego, Crisis de 2 para mí es... Bueno, pues es que me he pasado un... <risas> piruleta, por no decir otra cosa, con ese juego. Es, un, es, es otro de los que lo pongo a todo el mundo. Gun es muy gracioso para los niños. Para los niños pequeños estos que no podemos usar la VR, pero bueno, a cinco minutos diez es gracioso. Redmaster 2, lógicamente. Y Amplag erguitar Guitar, pues eh, a mí me, me enganchó bastante. Me enganchó bueno, bastante. bastante. Y yo sigo bueno. prefiriéndolo jugar. Y yo sigo prefiriéndolo jugar con el, con el seguimiento de manos que con los mandos que sacaron la actualización en sí, diciembre. Sí, sí, sí. Hombre, para quien no le molara jugar Así con las que... manos directamente y quiera tener tocar Así algo, ¿no? Y que ya. vibre que vibre el mando, ¿no? Pues... Sí, tienes, tienes el feedback, pero pierdes la gracia de, de la guitarra en el aire. <risa> ya. No, no, no estás sujetando nada. Uh -huh. Pues... Pues ¿eh? dale, dale, dale, porque aquí yo no, no me quiero mojar más que son todos aquí de casa. O sea... <risa> Venga, pues... Sí. Le, le voy a dar directamente porque... Porque, porque, porque vuelve a ganar Red Matter 2, bueno, bueno, bueno, bueno, el, el, robot, el robot egoísta, madre se mía. lo está llevando todo. Madre mía, por favor. Contenido creado por Estudio Español del Año, Red Matter 2 que Vertical es... robot, horizontal robot y diagonal robot, se lo está llevando todo, madre mía. Correcto. Por supuesto, merecidísimo. Disponible merecidísimo. en PSVR y en Quest 2, y en pico, en pico 3, pico 4. Bueno, pico Neo 3, Link que se llama así concretamente. Pues poco más hay que decir. Sí. Pues nos quedan, nos quedan, nos quedan, en total cinco categorías. Nos venga, quedan. venga, dale caña. Venga. Pues la siguiente es un aspecto también importante de la red virtual, creo, que es el multijugador, es jugar con otras personas. A mí me, me, siempre me, me, me gusta y y aquí tenemos After Default, que vuelve a la lista de los nominados, porque acordaros que se lanzó en pico este año. Y aparte también han tenido actualizaciones nuevas, que han seguido metiendo mapas nuevos de campaña. Aparte también de, del resto de modos también. Y aparte de lo otro también que ha llamado mucho la atención y fue el primero como más vendido de esa lista que hiciste tú hace poco, Bavi. Eh, Amon Us. Jamonjas o ya sí. Oscar. <risas> Amonjas, monjas Among, Among Us, como le dicen. Pues... Una a mí el, el, el NOC a... me pareció súper divertido. Us, le dicen. Se el supone Mio. que sale en PC también este año. El Dimeo, pues, ¿qué vamos a decir? Es pues un, un juegazo que va a seguir creciendo. After the Fall, que salió en diciembre del año pasado, por eso ha entrado pues eh, en, en, en la categoría, ¿no? De, de juego de 2022, aunque realmente sea de 2021, y el Zenith a mí es el personalmente el que menos me convence de, de esos, pero sé que tiene sus sus fans y desde luego es un sí. multijugador clarísimo. Vamos a cacharle horas y horas, ¿eh? ahí tienes. Vamos, la, la cantidad de, de contenido que ha tenido Demeo este año y la cantidad de horas que le he echado con mis amigos pues, ha sido mi voto. <risa> y, bueno, y todavía van a seguir sacando cosillas, ¿no? Que la tema sí, sí. se ha acabado con, con Demeo. Yo creo que botea a Nock, eh, No sé, no sé, creo que votea a Nock. Pues. Que no va a ganar, ya no sé. <risa> Quién sabe, quién sabe. De momento todavía cualquiera puede ganar. <risa> vale, pues el ganador del multijugador del año es. No el estudio. Sino Hombre, el juego. Pues ah, lo voy a sacar a pasear. Lo, lo, lo voy a sacar a pasear. Aquí a un Javernaut. Exactamente, hasta este es el de Reclamation, de la Reclamation, una de las que llegó hace poco. Y ver, yo le tengo que dar una vuelta porque es verdad que me quedé hace tiempo no jugando a ninguno de los mapas, ¿no? nada más que los que estaban originales, y así pillaré con más ganas. Y también pues tiene bastante eh... contenido. Muy bueno, se, ha hecho de, se ha hecho de rogar pero ahora mismo, un año después sí, que creo que se puede hablar, que tiene no sé si bastante, pero suficiente, porque salió un poquito corto de contenido, y han tardado han tardado en sacar eh, sesiones ¿eh? pero bueno, seguirá, seguirá creciendo a lo malo es que lo es que, que... Comenta por ahí que sigue con los mismos bugs eso es una pena, la verdad, es que desde el primer día había cosillas ahí que no que no encajaban bien, pero bueno, ¿qué le vamos a ver <risa> Hola, que nos come. Juego de zombies. Ah, ¿no? Bueno, zombies no. Infectados, mutantes. Zombies. <risa> eh, zombies. Uh -huh. <risa> Un tipo de zombies, vamos. <risa> bueno, pues... Venga, venga. Ahora vamos a entrar en la recta final con ya los contenidos del año de, de las plataformas en sí. Esto ahora está reñido. A ver. A ver. <risa> Contenido de PC. Del año. ¡Ah! Oh, ¡La cagó. Ay, ay! ¡Hay que la sacado antes de tiempo! ¡La sacado antes de tiempo! Uy, Seguro que no, no la no si habéis visto, tiempo, ¿verdad? No la pues, habéis visto, ¿no? No, no, no. Vamos a hacer como que no la hemos visto. <risa> ah, bueno, da igual. Seguimos. Contenido de PC del año, pues. ¿Cuál será? Yo en este caso creo. Pues, pues, ya, ya sé no, que la no, habéis visto no, no sé todavía. Si pero bueno, vamos a suponer que no la vale, habéis visto. dale. dale. Venga, dale, dale, dale Tú, tú dices cuáles son, a un dale. repaso rápido no, y... yo, yo, en este yo en este caso, que creo que no, lo, no me he fijado Si ha ganado Red Matter 2, en este caso me parecería injusto Porque tampoco hay tanta diferencia de la versión standalone, digamos, que de la de, de, la de PC hay ya, hay más Pero diferencias sigue siendo en modo, en modo, en modo. super top los gráficos oh, para PC Sí, sí se, lo, se, lo, se lo llevaría de cabeza yo sin, sin duda y no me acuerdo si voté yo a Wanderer o a Ubris. O oh, no lo sé, venga. Bueno, pues estaba claro, ¿no? Porque dale, ya lo habéis visto. <risa> <risa> que ha vuelto a ganar mirá, Red Matter 2. Vuelve a ganar contenido de PC bueno, bueno. del año. ¿Qué no ha ganado Red Matter 2? Joder. Pues sois, sois, sois unos, de momento el artístico que chauvinis. no ha ganado. Chovilistas, patrioteros. Ahora, ahora después lo comentaremos, pero es que creo bueno, que es el lo año. No lo que... porque es juego español. <ríe> Oye, pues con. Sí, sí. Bueno, es vuelvo que a no poner. espectacular. Merecido, merecido. Merecido. Vuelvo a poner Totalmente la foto que, que os he spoileado antes. <ríe> merecido. Vale, y ahora saltamos al contenido de consola del año, que de momento, pues, solo compite. El los juegos de PlayStation 4, porque todavía no está PlayStation 5 nativamente en sí, con PlayStation VR 2, ¿vale? Porque ya sabéis que PlayStation VR 1 en PlayStation 5 es emulación y o sea, son los mismos juegos, ¿vale? Bueno, entonces, el año que viene sí que aquí, pues bueno, será PlayStation VR 2, porque PlayStation VR 1 ya quedará en la historia. Se acaba su ciclo, lógicamente. Y aquí, pues aquí puede ganar también... Bueno, pues hay varios candidatos aquí. Pues mira, pero el, el, el, tuyo, el tuyo no va a ganar Porque salió en diciembre eh, Tarde y mal, o sea, es decir Survive <risa> No, no. no yo este, además que lo han capado a dos Yo prefiero un PC y, que para cuatro y jugadores y Shadow, Shadow Point, y yo creo que habrá pasado desapercibido Republic, pues es una redición, No creo que haya ganado, así que la cosa Supongo que estará entre Moss Y, y Wanderers Estuvo reñido, Supongo. estuvo reñido Y efectivamente estuvo reñido entre esos dos ¿Quién habrá ganado? <risa> pues el ganador es... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. <risa> <risa> Bueno, Mossboot 2 <II. risa> Se lo merece, joder. es que es una pena ver, de, que, sí. que no Fue en la primera plataforma a la que salió En Playstation VR Va a salir en Playstation VR dos también, sin compra cruzada, eso sí y desde luego pues es juegazo lo era el uno lo era el 2 y premio merecidísimo y el año que viene volverá a competir quizá a menos que haya muchos juegos que estén mucho mejor, o sea, de cara a nominaciones porque va a salir en Petsion Mierda esa actualización era era de pago, ¿no? dijeron, ¿no? sí, sí Sí, no sí, sí, Box 2 es de, es de pago, sí Hay que comprarlo enterito Sí Y el uno también Este juego se paga o sea, hay, hay juego Este es, que hay... eh, yo, yo que, Creo que lo comenté Yo tenía Playstation VR 1 Y tenía un comprador indeciso Y se sí, decidió sí, cuando sí. le Cuando, cuando probó Mos, El primero mm. Vale, Así pues que... nos queda una categoría, una plataforma en sí. Ya sabéis que tenemos PCVR, tenemos consola. ¿Y qué tenemos? ¿Más? Pues Standalone, pues Pico. Pues efectivamente, Standalone. Stand Aquí están los nominados, Gaby. Pues BunLab que espero que no gane, estas navidades, le dando a, esta, estas navidades le he estado dando a los mods y de momento creo que tampoco me convencen los mods, se crea que la, la comunidad. Marvel's Iron Man era juegazo en PlayStation VR y es juegazo en, en Quest. Eh, mods eh, Libro 2, sin duda, muy buen juego para, para bueno. de momento para Quest. Red Matter 2, pues juegazo para Quest para, 2, juegazo para Pico 3 y Pico 4, sin duda. Y ahí está The Walking Dead Science and Sinners Chapter 2 Retributions, que la verdad es que salió en Quest 2 con bastantes eh, defectos y luego también salió en Diciembre en, en Pico. Es muy buen juego, pero salió un poquito verde. Yo creo que ahí Meta metió prisa para que saliera en 2022. Puede haber ganado, pero no se ha llevado mi voto. Pues sí, o sea, no, no digo que haya ganado, me refiero que sí, eso solo el nominado. Nos sorprendió Iron Man, que no sabíamos que se, bueno esa compra que hizo también del estudio Camouflage Sí, fue eh, sorprendente. Bon Lab, pues oye, pues Bon Wars triunfó. De momento solo está Bon Lab en standalone. Y el resto, pues eso, yo creo que son. se esperaba, ¿no? O sea que Remaster 2 estuviera aquí, está claro que, que se esperaba. Pues vamos a ver si Red, si Red Matter sería acaparando premios o le deja algo a la ratita Quill o a, o a Iron Man Tony Stark ¿no? o, o Bonlap, bueno, A Lo mejor o la... ha ganado Lab, que a mí no me gustó mucho pero oye tiene sus fans. No pues el ganador del contenido estándarón del año es. ¡Totachan, totachan! Hombre Lone ¡Hombre! No lo Lone Echo versión estándarón. <ríe> Red Matter 2, otro premio más que se lleva. Pues La historia acaba bastante cerrada como para que no haya un Red Matter 3, pero yo que Vertical Robot me lo iba pensando, ¿eh? En hacer una precuela o algo. Bueno, sabemos que los juegos que saquen con esta calidad, o sea, sí, cualquier sí, no, juego que saquen será impresionante. Entonces... Ya se han hecho un nombre... Desde luego. Sí. No solo en el territorio español, que los conocemos, sino internacional. Mm. propia Propiamente sí. apoya sus, sus proyectos, como lo contaron. En plan, es que es impresionante aquí? que este juego funcione en un <risa> sí. stand -alone con estos gráficos. O sea, que sea comparable con la versión de PC en todo. Es impresionante. Sí, sí. sí. Uh -huh. Se ve en en Quest mejor que la mayoría de juegos de, de PC en PC. <risa> <risa> un poco triste eso que has dicho, pero sí, sí. Bueno, y por pues... fin llega la categoría a la que va a ganar Hitman 3 Ya era hora sí, sí. Bueno, llegamos a la categoría final Es que voy, voy un poco lento de poner las imágenes Porque no quiero cometer el fallo que he hecho antes No, no. ¿sabes? Que... Venga, no quiero liarla y menos en esta Que es la última venga, Mejor juego de la... Contenido no, si no del no, año no, si no <risa> No, que mitad? no, Hitman 3, 3 está por ahí no, detrás no, no. Puede ganar todavía <ríe> Pues no, aquí no está Hitman 3 pues... Tampoco está el otro este de Backrooms, Inside the Backrooms ni, ni, ni tampoco está Monjas, Ni tampoco, la verdad es que O sea, hay alguno que tengamos aquí de De los de Steam? O sea eh, no. Bueno, no, ¿no? pues Pues un redoble de tambores Porque yo aquí, joder, ¿a cuál boté? No me acuerdo a cuál boté No me acuerdo a cuál boté, a ver A ver, a ver, a, ver, a ver, ¿cómo, es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto del dedito? A ver, a ver, uy, a mí no me sale Aquí, aquí ahí, ahí, ahí, ahí Ah, no, tengo, hoy tengo que hacerlo al revés Tengo que hacerlo al revés bueno. La cosa que también has quieto voy a, influir, voy a influir, voy a influir en el jurado Voy a influir en el jurado la, la, la decisión está ya hecha, Gaby, ya no, no se puede hacer, la, no se puede hackear. La, la imagen está hecha. Y no... <ríe> vale, pues eso, entre UBRIS, contenido del año, entre UBRIS, MOST LIBRO 2, Red Matter 2, The Walking Dead en el capítulo 2, Retribution y Wanderer, todos merecidos, el ganador del contenido del año de 2022 es... es <ríe> Es. Oye, oye. Dale, dale, dale. para ¡Qué sorpresa! Bueno, madre mía, menú agraciado. Bueno. Bueno. Yo estaba flipando. Hoy no o sea, lo esperaba de tarde de que se los ganadores y digo, madre mía, es que bueno, es, que es merecido. Pero yo creo que en ningún año no, no. hemos tenido un juego que haya wow. ganado tantos premios. Yo creo que ni Alix Ha arrasado claro. tanto, ¿no? No, porque como Alix no estaba en tantas año. plataformas Solo estaba en PC, pues claro, ya se lleva algunas en menos claro. Entonces sí. Pues y tampoco no. era contenido Desarrollado por español, ¿no? Ni era un indie en sí, claro, indie. entonces por eso claro Ni era, ni era indie, claro, claro Pero sí, bueno. bueno, aunque pues mede, por 15 personas en realidad. Merecidísimo premio Para Red Matter 2 Desde luego es eh, un, un juego en parte muy continuista, de la primera parte, pero... Bueno, pero con mecánicas, no, nuevas Un poco hay sí. también de acción, De disparo... Sí, sí. ¿no? sí, sí. Uh -huh. La locomoción sí, también está, está actualizada okay. a, a uh -huh. estilo moderno y está, está genial. Las Yo tengo que agradecer mucho a Vertical Robot que nos, nos lo dejaron probar como un mes antes de lanzamiento, porque a veces te dejan los juegos tres días, ¿no? Desde la fecha de estreno y hay que jugar hasta la prisa y, uh -huh. y este lo puede jugar... Con calma, me quedé atascado en algún puzzle y, y les preguntaba oye, es que tengo que seguir, pero no sé si esto es un error del juego o es que soy tonto, y en una ocasión era un error del juego más que un error un, sí, eh, que, que, que te, no, corrigieron no se esperaban que alguien que fuera a ¿no? de esa forma sí. hice cosas que no se esperaban para resolver alguno de los, de los puzzles así que bueno, pues, premio, premio merecidísimo, pero bueno, lo habéis escogido, lo habéis escogido vosotros, la comunidad de, de robianos. Y, y ya está, ha barrido, ha barrido Vertical Robot Red Matter 2 ha barrido con, con todos los premios menos Me el del contenido artístico, ¿no? Se ha avanzado. llevado se Madre ha man. llevado siete premios. Vertical Robot siete estaba 8, octava 8 y se ha llevado siete. Es que es que ningún año nadie es el récord Madre. de de, de, los, de los premios. Luego por detrás a tenemos a Moss Boot Madre. 2 con dos premios, que ha sido el de artístico Madre, ¿no? y el de consola del año. Y otro que también tiene doble es Pico 4, que, que ya sabéis que ha sido un hardware de escritorio de. Bueno, lo voy a poner ya que estamos. Eh, en del, oh, un... De móvil. De escritorio. Me da un poco de, pe... un poco de pelica Wanderer. Quizás salir a principios de año en. en... ¿La haya penalizado que la gente lo tenga menos presente? O... También salió en inglés. También solo y... está para, para PC y Playstation, no, no ha salido para los standalone, entonces es menos, menos También. popular, pero es un juegazo. O sea, si tenéis oportunidad, uh -huh. por favor, sí, sí. jugadlo porque Todavía hay, no lo he completado, lo pero por lo que llevo sí está igual que Uri, así, solo dos que tengo pendiente ahora mismo antes de ponerme bueno, al día. Y largo de 2022 que me queda. Oye, pues la, la cosecha 2022 no ha estado tan mal, ¿eh? De juegos. Por mucho que bien. la PC VR estuviera en coma, PlayStation VR agonizando y Quest un poco así dándonos alegrías y penas, la verdad es que la cosecha de juegos VR 2022 estuvo realmente bien en cantidad y en calidad. Uh -huh. Han caído Mira, si os parece, voy a hacer un repaso rápido. Para que os quedéis de nuevo con lo que ha ganado ¿Vale? O sea, tenemos el Local Arcade de España del año Zero Latency Aplicación del año Virtual Desktop Contenido artístico del año eh, mos, red, mos Mos Libro no. 2 Mod VR del año Joder Es que, la, es que no es fácil ¿eh? Eh, Son tantas fotos eh, Half, Half, Half, Half, Half, Half Life 2 Half Life 2 VR Voz eh, del año eh, Hardware de escritor del año Pico 4 Hardware de móvil Standalone Pico 4 Compañía de contenidos del año Vertical Robot Que prácticamente se han llevado 8 premios Porque, ya sabéis, son los mismos <risa> Contenido artístico del año Moss libro 2 eh, Contenido narrativo del año Red Matter 2 Contenido de demostración del año Kayak Contenido indie del año Red Matter 2. Contenido que innova en realidad virtual del año Red Matter 2. Red <ríe> dos. Contenido creado por el estudio español del año Red Matter 2. Red dos. Eh, contenido multijugador del año Era After Default. Eh, contenido Fall. de PC del año Red Matter 2. Contenido de consola del año Mossbook 2. Most Libro 2. Eh, contenido estándar del año Red Matter 2 y contenido del año Red Matter 2. <ríe> Siete Madre categorías ya. ganadas por ellos, más en la compañía del año Vertical Robot. Ocho, ocho premios, enhorabuena. Vertical. Si, estos, si estos premios en vez de virtuales fuesen físicos, no les caben en la estantería. <ríe> Madre Siempre ya. se puede poner una estantería pues en el metaverso boca. y hacer que no quepan también y se caigan ahí. Plu, plu, plu. <ríe> ¡Wow! Pues enhorabuena Vertical Robot. Si no habéis jugado a Red Matter 1 o Red Matter 2, pues ya estáis tardando, desde luego. Bueno, realmente, si no habéis jugado a ninguno de los que están han aparecido por aquí en cualquier categoría, ya estáis tardando, porque han sido todos muy buenos juegos. Sí, Si llegáis nuevos a la VR, y... o sea, mañana publicaremos los ganadores, actualizaremos la noticia del artículo y en, la, y en la misma noticia tenéis los enlaces a los ganadores de los años anteriores. Y, y eso quiere decir ¿qué, qué juegos hay bueno pues solo tienes que coger de todos los años o sea los premios de, la, de todos los años no y ahí tenéis para, para mirar no porque ahí están nominados porque los nominados ya en sí son de lo, lo mejorcito claro no los, por eso los, me refiero a, los, no los ganadores sino a los nominados los, aná, de los, an, los análisis los análisis madre mía en 10 años que lleva Real o Virtual publicando sobre juegos y tecnología de VR Quizás no sea a veces fácil encontrar, pero recuerdo que hay un buscador, hay una lupita arriba, poner ahí lo que buscáis y seguro que hay un hilo que os explica cómo instalar mods, qué es un mod, eh, listas de los mejores juegos, de los más esperados. Es que en 10 años, madre mía, la cantidad de información que... que, que... En fin, necesitamos una nube entera para nosotros solos, hay un servidor eh, en el polo norte para almacenar toda la información de la web. Sí, quería deciros solo para recordar, ya que hemos sacado el tema este, que, que este año ha ganado Red Matter 2 como contenido del año. En 2021 fue Resident Evil 4, el contenido del año. <ríe> en 2020 fue Half-Life Alice, que era de esperar, claro. Fíjate, Half-Life Alice esperado? ese año ganó 1, 2, 3, 4, 5 cinco categorías. Remates no la con 7. No está mal para no no no lo de PC. Sí, sí, creo que ganó todo lo que estaba. Nominado. Luego nos vamos a 2019 Lógico. y el contenido del año fue Asgard Grúaz. también Shider. también buen juego En 2018 el contenido del año fue Skyrim VR. uy oh, que bueno. eso, eso me da un poco cuenta de vergüenza. categoría también. ¿Cuál? ¿Cuál? No me gusta. O sea, ya sé que es... decía? ¿Que vale, me gusta con... Skyrim. A mí me, me encanta. De hecho, fue la razón por la me que me gustó Skyrim... La para jugar a Skyrim. Es eh, la forma en la que, que nos gustaba... A, a mí Skyrim me gustó, me, gustó, me, gustó en, me gustó en plano y ya sé que en VR, si le añades 800.000 mods, queda una cosa maravillosa. Pero sí. no entiendo ese, ese éxito. Sí. Es que no me van los juegos de mundo abierto. Y en 2017... El ganador fue Resident Evil 7, la, la versión de PlayStation VR. Que joder, es que en aquel momento... BitSaver no ha no, no, no, no, Sabes que BitSaver había ganado algún año, ¿no? En raro virtual, ¿no? Bueno, bueno. <risas> sí. Esos son los que han ganado pues Resident no, Evil. Sí. Si te fijas, ganó en 2017 con el 7 y en, y en 2021 con el 4. Ganará BitSaver. Pues o sea, en, en 2023, 2023 ganará con el 8. Por eso digo, puede ganar en 2023 con el Resident Evil Village. La verdad es que es un gran juego. Yo me lo pasé hace poco, estas navidades. Y. O sea, con el modo. Yo lo he empezado. No, no, yo me he comprado la versión de PlayStation. Para que. En cuanto tenga PlayStation VR 2, el jugar en VR. Lo he avanzado un poquito. Y lo he dejado ahí para no. Porque lo quiero jugar en VR. Así que. Mm. Bien. Pues nada, pues yo creo que. que hasta que ha llegado el programa de hoy. Que hemos sacado los ganadores. Aquí con vosotros en directo. Espero que pues, os sea, haya pasado bien, que lo que hay, los ganadores los habéis elegido entre todos. Quien no haya participado, pues ya sabéis que el año que viene volverá, la séptima edición ya. En ese, como decía Gaby, será el décimo aniversario y, y oye, no pule Bobel no se lleva a Goti, ¿no? no <ríe> Es que se no es de 2022, creo. No, efectivamente, es por eso, no, lo, está, lo que está claro es que los rovianos, los rovianos tenéis más fundamento a la hora que votar que los usuarios de Steam. No, desde luego yo creo que hayan ganado cosas merecidas, nada más que los nominados ya, pues eso, juegos que merecen la pena, sin duda. Han quedado fuera Pero algunos que en también. Steam votaba gente que no había probado nunca un juego de VR, entonces... Se veían obligados a votar esa categoría sin siquiera haber probado VR, muy probablemente. No, no, no, no, era, no, era, obliga, no era obligatorio la podías dejar en blanco. Sí, pero la no gente si le pero... ponen una cosa a completar, la completa. Y te, y te llevas la pegatina y luego la vendes en la tienda claro. y te dan dos céntimos. Oye, fuera de bromas, he conseguido 47 céntimos vendiendo pegatinas en Steam estas navidades. Sí, sí me lo creo. 47 céntimos. Lo sé, lo sé. ¿Algún juego te podrás comprar con probablemente? Cualquier... Si sí, Half Life 1 para el VRMod creo que de rebajas valía menos de un euro. Así que sí. Pues. Bueno, pues eso. Lo siguiente que viene, el jueves, si no hay ningún cambio de planes, será Green Legends. Habrá un Road Explorer. Estará Oscar ahí y posiblemente Gaby también. Y lo siguiente que haremos será proponer para hacer entre todos los juegos más esperados de este año nuevo que ha arrancado, de 2023, como siempre hacemos en estas fechas, pues entre todos a ver qué, qué es lo más esperado yo me imagino que Horizon Carlos de Mountain será uno de ellos, de en 2, yo por lo menos lo propondré, yo creo que ahí estaréis de acuerdo, ¿no, Julio? Ahí. Yo lo tengo comprado así que pues sí. lo jugaré John... Va a caer, va a caer Sí, sí, sí, y bueno, el Gran Turismo 7 Sí, sí, sí efectivamente, muchos, muchos que vienen por ahí Pues eso, cerramos un gran año 2022, creo, como has dicho Antes, como habéis comentado y, y esperemos que este año también lo sea Y que tengamos ahí sorpresas Que lleguen todos esos juegos que se vienen esperando durante años Que se lancen ya por fin Y que la cosa nos pare y vaya más Más usuarios Y nada, y enhorabuena no a los nominados Enhorabuena a los ganadores Y, y aquí queda la cosa Muchas gracias Gaby Muchas gracias, Julio. Venga, hasta el jueves. Y ahora, cuando podéis despedir, mientras que yo busco la música. <risas> <risas> pi. Venga, pues vamos a, vamos, a, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. P pi pi pi. ¿Ves? Mira, estudios, si mandáis juguetitos, <risas> recibís premios. P y si no también, en fin. Oye, un, un robotito de Vertical Robot ya podían sacar, ¿eh? Como el que aparece en el juego, ahí en una estantería. que Mola, muy... sí. Bola. Está guay. Tiene un montón de diños. La pistolica. ¿eh? una pistolica ahí para poner. La herramienta. <risa> bueno, ahora sí que sí. Fuera la broma, no, pues aquí no, nadie nos paga. Los premios son de la comunidad. Pues, no va a escuchar, pero sí eso, que los premios son de la comunidad. No estamos sobornados ni nada. <risa> nos vemos de momento, de momento sí. nos vemos hasta luego gracias